¿qué tal, mi gente de Estereofónica? Los saluda Nacho Acero y los invito para acá en esta espectacular entrevista aquí con Giovanna Sánchez, que estuvo con nosotros hablando de esta nueva canción Dueño de nada. Así que ahí se las dejo para que estén pendientes y conectadísimos con todos nosotros. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. ¡Salud! En Estereofónica también destacamos esas eh, voces virtuosas e importantes en el mercado latino de la salsa. Hoy nos acompaña Nacho Acero, actor, presentador, compositor, cantante, empresario, bueno, y quien recibió por parte del Consejo de Medellín la distinción nota de estilo por su trayectoria de 10 años en, en su carrera artística. Bienvenido, Nacho, a Estereofónica y felicitaciones por esa distinción. Hola, Linda, ¿cómo estás? Saludos pues, un especial para ti y a toda la gente de Estereofónica que nos está escuchando en este momento. Y feliz de, de estar acá con ustedes, gracias con la invitación. Y bueno, pues con esa buena presentación, sí, de, <risas> nos acaban de, de, de, de otorgar el Consejo de Medio. Um, hacer un reconocimiento por... Eh, estos años de carrera en la Salsa, sí. eh, que en la música pues llevamos más tiempo, pero sí, 10 años han sido Salsa, haciendo buena música, sí. haciendo de nuestro género, digamos que, eh, algo, algo más grande de, de, de lo que normalmente se proyecta, la Salsa merece un buen video, la Salsa merece unas buenas canciones, la Salsa merece una buena producción en vivo, entonces, bueno, hemos venido peleando mucho como con eso y, y, y nada, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas desde que nos estamos conociendo. Claro que sí, haciendo muy pero muy bien las cosas. Nacho, Usted es más paisa que la arepa, ¿no? Y aunque nació en La Paz, Bolivia, Usted. su familia es colombiana, es vinculada también al mundo del espectáculo. Y bueno, pues esto quiere decir que, que de ahí, digamos, viene como ese amor por, por el hecho de ser o por, por ser artista, ¿no? Por querer vincularse a la música. ¿Cómo si, digamos, toda esta trayectoria, además también de ese paso por la actuación? Bueno, la verdad, mi papá siempre estuvo involucrado con el mundo del espectáculo, todo con el mundo del circo, andaban viajando y yo digamos que de niño empecé a crecer como en medio de luces y escenarios. Eh, siempre me ha gustado mucho toda la parte que tenga que ver con el mundo artístico. Eh, incluso cuando yo estaba muy pequeñito, desde los 10 años, ya venía presentando los shows en el circo. La gente pues se sorprendía mucho que era chiquito para el presentador de, de, de, de, del show. Eh, se me dio la oportunidad de actuar en televisión, hemos estado en varios aliados también, presentando también eh, programas de cámaras escondidas. Bueno, hemos hecho muchos, pues, digamos, que han fortalecido una carrera que te sirve para el tema de manejo de cámaras, para el tema de entrevistas. Bueno, bueno ha sido todo como un aprendizaje y hemos cantado de todo. Pues, la verdad, pasé por el binomio de oro que fue por primera escuela Uh -huh. eh, hace uf, 20 años por ahí más o menos cuando pues estaba empezando a Carlos Etena ahora se le hace parte hacer parte luego canté en una agrupación de merengues que se llamó Crema luego hice rock luego hice baladas porque mi voz siempre ha sido romántica pero cuando yo quise ya hacer mi carrera como solista me decidí por la salsa en la salsa podía ser romántico sí. y podía poner a bailar la gente que era lo que yo quería poner a darle ese sabor esa, ese y ese es sabor la gente para que goce, pero a la vez también ser romántico, que es lo que me gustaba con, con las canciones. Claro, claro, además que cuando, a propósito que lo menciona, cuando inició eh, eh, eh, la carrera como, como solista, eh, esa primera producción, eh, Nacho, fue muy exitosa con el disco Dame tu Amor. Sí, Reto Amor fue el primer disco que lanzamos en Salsa. Eh, el productor fue eh, ejecutivo Iván Calderón, quien fue el que me dio la idea incluso de decirme: ¿Por qué no canta salsa? O ¿No sea, le iría muy bien la salsa. Su voz es muy bonita, usted tiene sabor, tiene carisma en el escenario. Yo creo que le muy bien. Y pues hicimos una prueba y nos gustó como quedó. Y dijimos, nos quedamos con la salsa. Eh, produjo ese álbum Orlando Libreros, que era el productor de moda en ese momento de salsa, porque empezó una ola de artistas a pegar increíblemente, que es Maelo Ruiz, David Paón que era eh, Willy González, son activas un montón de artistas de salsa, entonces yo digamos que acá se entraba en esa, en esa cola de, de, de artistas eh, y nos fue súper bien con ese primer álbum, es un de ocho canciones, se pegaron muy bien cuatro, una de ellas fue la que me abrió con las, las puertas en países como México, Ecuador, que es nuestra segunda casa, Perú. Eh, Venezuela, que se llama Te Quise Tanto, con más de 20 y pico millones de reproducciones en YouTube. Eh, no, la, una locura la canción, la verdad. Entonces, eh, hoy día la cantamos y es, es un uránico de, clásico de, ya de, de carrera artística. Entonces, fue como empezar bien con, con, con nuestra carrera con ese álbum. También sabemos, Nacho, que que usted es destacado por ser arriesgado, ¿no? Digamos, querer eh, darle una, una evolución de cierta manera a su género, ¿no? Modernizándolo un poco más, apostando también por esos experimentos musicales como es el de empezar a, a, a como funcionarlos con, con el reggaetón, ¿no? Y es cuando llega también esa, esa gran idea que se tuvo en el 2015 con un gran éxito secreto de amor. Pues es que, mira, yo creo que lo que ha gustado de Nacho Cero ha sido precisamente que nos hemos ido tan acartonados con el tema de que independientemente que se cantemos salsa, no tiene que ser el señor de corbata, zapatillas, o el sonero que... Que todo el tiempo está ahí pues con la campana, sino de hacer música. Salsa no para salseros, sino salsa para todo tipo de público. Para la niña que escucha reggaetón de... 14 años que va a un show de Nacho a hasta la señora mayor de 50 años que le gusta la música. Entonces, eso es lo que estábamos buscando con estas canciones. Hemos hecho cantidad de funciones. ¿no? Pues, eh, he tenido la oportunidad de grabar y hacer canciones, eh, versiones. Por ejemplo, con Sebastián Yatra hicimos una, uh -huh. Secreto de Amor, que le hicimos con Alberto Style Que en Alberto Style en esa época, en ese momento, eh, era el artista de Puerto Rico más importante acá de reggaetón en, en, en Colombia y le hicimos esta versión a maestro Juan Sebastián con algunos dembowcitos de reggaetón. hace dos años grabamos una canción con Franci uh -huh. eh, pues, muy queridísima por todos de la cantante de música popular que hicimos una mezcla entre algunas cositas de popular en ese viajecito y salsa entonces me traje a Francia a cantar salsa. Entonces ha sido, ha sido obviamente también como, como, como ese enganche de buscar esas, esas algunas fusiones y también conservando obviamente lo mío que es netamente salsa romántica pero con, con sonidos modernos. Y además de esas grandes fusiones, eh, Nacho, ha sido, ha sido muy, muy, pero muy productivo este camino, ¿no? Porque, digamos, en poco tiempo de, de carrera, digamos, poco tiempo, ¿no? Usted ha estado también compartiendo escenario. Con los más grandes de su género, ¿no? Que es Mar Anthony, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, definitivamente leyendas, ¿no? También leyendas como Cheo Feliciano, el Gran Combo de Puerto Rico, Willy Colón, bueno, muchos, muchos, pero muchos otros más. Eh, quiero preguntarle, ¿usted cuando, cuando comenzó todo este viaje se imaginó que, que, que, digamos, en tan poco tiempo iba a lograr grandes cosas y tanto reconocimiento? No, jamás. Además que lo más bonito de esta carrera es personalidades que tú cuando eras niño, eh, las escuchabas en la radio, las veías en la televisión, algo lejano, y llegar a momentos de tu carrera en que compartas escenarios con ellos, que hagas amistad con muchos de ellos, que te reconocen ya muchos de ellos como, como colega, amigo. Yo, por ejemplo, con Andy Montañez, es como un um, tío papá, lo, lo veo y nos vamos pico, nos abrazamos, Willy Colón, lo mismo. Pues que estamos hablando de viajes de, de nuestro género. Que, bueno, reconocen el trabajo que, que, que, que se está haciendo. Obviamente lo mío es otra esquina, muy diferente a la de ellos. Es ellos pura salsa, salsa, salsa, salsa. Pero, pero han visto nuestro trabajo y ha sido interesante. Y, y, y como te decía al principio, quiero decir que estamos haciendo las cosas bien porque, pues, en, en corto tiempo, yo me atrevo a decir que ya hemos estado con todos los más eh, grandes de, del género, de, de nuestro nuevo género, las áreas. Entonces, nada, es una bendición tener esas, esas experiencias y ya, pues, tener como esa cercanía con, con todos Estas esos leyendas que tengo el honor de decirles, colegas. <risa> Bueno, y con todo esto, Nacho, definitivamente ahora sabemos por qué recibió por parte del Consejo de Medellín esta distinción, nota de estilo, por esa trayectoria también de carreras artísticas, este gran reconocimiento también por ese trabajo y, por supuesto, la, persever la esa perseverancia que, que usted tiene. Hablemos también, Nacho, de Dueño de nada, ¿no? ¿Qué es la canción? que abre ese próximo álbum, concepto, y que por supuesto también comienza a liderar en el top 10 de la radio colombiana. Bueno, dueño de Nada es un cover más, es una canción sí. que es original, que todos la conocemos, de el Maestro José Luis López, el Puma, y que hace parte de un álbum, como tú lo decías, conceptual, es un álbum de, de baladas románticas de los 70 hecho en salsa, como lo lo hizo en su momento Luis Miguel con los boleros, lo quiso Charly Sada con Juárez. Uh -huh. Yo estoy cogiendo esas canciones inmortales de ciertos artistas de los 80s que transformamos en nuestro estilo, a salsa. Y el primer abrebocas que le estamos presentando al mundo es eh, Dueño de Nada, que es una canción de, de Puma, quien ya escuchó la canción, quien, sí. quien ya vio el video, nos encontramos con él en, en su casa, en Miami, nos abre las puertas, escuchó la canción, le encantó la forma que interpreté, y wow, pues lo que hagamos ahorita, una canción que yo empecé cantando, yo me acuerdo que pues, tenía como ocho años, con el cepillo de dientes de mi mamá, y que pues era el, el, el ídolo, el Ricky Martin de la época, mejor dicho, era una cosa loca, y ya hoy día yo llevo una canción interpretada por mí, en sus manos, y mire, maestro, ¿cómo le parece? pues esto es muy loco eh, eh, todo lo que va pasando y cómo va de vueltas la vida y a la gente le ha gustado mucho mucho mucho y obviamente pues más feliz eh, salir con la bendición del del, del que la pegó originalmente Claro, completamente, además que es una letra muy profunda y que por supuesto no pierde ese romanticismo. Quiero tam también preguntarle sobre ese video, ¿no? porque tiene un estilo muy gangster, neoyorquino, de los años 70, tuve la oportunidad de verlo y me encantó definitivamente. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, claro. <risas> Sabes que hemos hecho muchos videos, pero este, este es para mí como de, de, de mis favoritos. Creo que uno de los mejores que he hecho porque tiene un concepto primero muy cinematográfico. Uh -huh. eh, incluso la fotografía me inspira en una serie de artistas que se llama Piki eh, Blanders. Eh, las pintas neoyorquinas que tú llamas de estilo gangster nos inspiramos en el video de Michael Jackson de Summer Criminal, y queríamos manejar como unas cosas de época, eh, pero también con unos toques de cosas de, de, de actual, entonces empezamos a crear como toda la idea del video, porque ese concepto visual que vemos en el video, es el concepto que queremos manejar en, en, en todo el álbum como tal, entonces cuando ya empezamos las giras presentando todas las baladas, eh, con la banda así, con vestida de época, y también una parte de época, y llevar a la gente a, a, a esa emoción de recordar en vivo esas canciones y trasladarlas, porque no, a, a esa época, a ese momento, a esa vivencia, a esa experiencia. ¿Pero qué viene eh, para Nacho a bueno, estamos hace rato trabajando ya con esta promoción ardua de sol a sol en, en Colombia. Arrancamos en Miami ya fin de mes. Tenemos una gira de conciertos. Incluso el 23 de octubre tenemos un gran concierto que, que es el reencuentro de son y Viene pues como con varios artistas, entre ellos está Nacho Acedo. Después de la gira que tenemos de medios en Estados Unidos, nos vamos para México. Vamos a estar en Ecuador y nada, seguir sonando y hablando de aquí, hay que hablar con con dueño de nada, esperando que la gente le guste para que espere ya rápido la segunda canción que vamos a mostrar al álbum. Bueno, ¿dónde más pueden, eh, digamos, escucharlo nuestros seguidores? La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales dice Spotify, iTunes, Apple Music, Pandora, bueno, ahí me van a buscar, van a buscar Nacho Acero. Y si quieren escuchar puntualmente la canción Dueño de Nada, pues la dan Dueño de Nada, Nacho y Cero, y la van a encontrar. Esa es nuestra venta de discos hoy día, ustedes no saben lo mucho que nos sirve. Que ustedes descarguen una canción que usted le da el corazoncito, una canción que ustedes le agreguen a un playlist. <coughs> Eso es lo que nosotros necesitamos hoy día de, de, de nuestro público. También el video lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Nacho Acero, ahí lo van a encontrar. Nacho Cero dueño de Iguaito y van a ver el video completico y se suscriben a nuestro canal para que también estemos más conectaditos y más cerquita. En las redes sociales, Instagram, arroba Nacho Acero, Facebook Nacho Acero, nuestra página web nachocero.com. Bueno, Nacho Acero, un artista carismático, polémico, digamos que un showman ¿no? en escena y siempre proponiendo ese estilo único en sus canciones que por supuesto ha conquistado miles de corazones en varios países y definitivamente pues lo demuestra una vez más con la distinción nota de estilo por esa trayectoria de carrera artística. Gracias Nacho por acompañarnos en Esterefónica. Gracias a ti por la invitación a toda la gente estereofónica. Un abrazo muy especial que sigan conociendo un poquito más de nosotros y que se enamoren de nuestra música que se acaban con y con el corazón. Un poquito más un besito de la cara de la distancia. Bueno, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, EstereofónicaCom y Twitter y YouTube, arroba estereofónica.